Hey qué tal amigos, yo soy Jairo de Bicicc y te doy la bienvenida a este canal En el que te voy a hablar sobre todo lo que nos apasiona que es el ciclismo Te voy a hablar sobre bicicletas como lo son las BMX, las de mountain bike, las de dirt jump, las de ruta En fin, te voy a hablar sobre todo un mundo de bicicletas también te voy a dar tips súper importantes en los que podrás aplicarla a tu consentida. Hablaremos sobre mecánica para que tú mismo repares tu bicicleta. Además, sobre indumentaria para que salgas a ciclear como todo un profesional. Así que, acompáñame. Sí, es fácil, pues cualquiera puede. ¡Ay! Parecía que era...